Los hermanos Juan César y César Salamanca están ayudando a cumplir un sueño... ...que el Valle del Guadalquivir, en la región cordobesa de Hornachuelos y Palma del Río... ...se convierta en territorio de futuro, de biodiversidad en equilibrio... ...y con una economía sostenible. Ese camino lo transitan de la mano del cultivo de cítricos... ...naranjas, mandarinas, pomelos, limones... ...decenas de variedades, locales, en peligro de desaparición... ...variedades antiguas, tardías... ...y con un manejo de excelencia y coherencia con la naturaleza. Ecologistas militantes, en 2011, comenzaron la conversión del naranjal familiar que en una de sus partes colinda con el mismo río Guadalquivir. Y tras varios años de esfuerzo han logrado convertirse en ejemplo de calidad y honestidad en el cultivo ecológico de cítricos. Subética ecológica estuvo con ellos desde su nacimiento y ellos ayudan cada día, sin perder la ilusión, también a construir Subética ecológica, una familia que tiene las naranjas ecológicas Biovalle como uno de sus productos estrella. Subética ecológica, alimentos por el bien común.